con la gente del Defensores. Muy buenas tardes, bienvenidos a, al estudio de la Hora de Burlingame. Estamos con Pablo Cuello, presidente, y con Alicia Elizay, vicepresidenta. ¿Cómo estás? Bien. bien. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia de la, de la Hora Central y del Deporte. La verdad que siempre nos acompañó cuando estábamos en el básquet. ahora que vamos a hacer comisión directiva, nos van a seguir acompañando, así que un gusto de poder estar ...y poder gestionar para nuestro querido defensores. Bueno, eh, ¿cómo fue un poco eso de preparar la lista? Y, y bueno, ¿cómo es al día de hoy? Bueno, mira la idea siempre estuvo que el próximo periodo... ...nos íbamos a presentar con una lista... ...siempre buscando la unidad de, del club y de los deportes. Bien. Y era muy importante para nosotros. Fuimos hablando con las distintas disciplinas... ...y buscando participación. Encontramos un buen eco en todos... Y bueno, y de última, con un poco de una estrategia, la sumamos a Alicia, que había sido parte de la que es saliente, pero no tuvo buenos, eh, buenos momentos. Así que bueno, la sumamos como vicepresidenta, nos parece alguien valioso uh -huh. dentro de Hurlingan y de, de, de su gestión. Entonces bueno, nos pareció... Y, Primero dijo que sí para participar en un grupo de WhatsApp y después, bueno, se enteró que iba a ser la vice vicepresidenta primera y, y así que estamos. estamos. Bueno, presentamos la lista, sí. eh, que es el Rey Mundi, que era que la, la, lo que estaban ahora comandando, no se presentaban, así que bueno, hubo lista única. Lista única, entonces no hubo votación, digamos. No hubo votación, la asamblea uh -huh. se llevó a cabo el sábado pasado, donde se presentó el balance y memoria y donde quedó oficializada nuestra lista y bueno. El 7 de noviembre vamos a estar asumiendo. ¿Hasta qué fecha ustedes tienen vigencia? Hasta el 2025. Hasta el 2025. 2025. Ah, bueno. sí. Bien, bien, bien, mucho tiempo. Eh, bueno, vos decías eso, que arrancan el 7. Eh, ¿Con qué ideas, con qué fundamentos, un poco? Mirá, lo primordial va a ser la colonia, porque mm. es algo que se nos viene muy inmediato. Claro. O sea, ya estamos gestionando y viendo tarifas y todo, porque, bueno, eso en diciembre ya arrancamos, es el, creo que es el primer paso. Y después estamos haciendo un relevamiento de todas situaciones que tenemos que mejorar, vamos a hacer eh, algún cambio de, de, de horarios en algunos deportes para poder mejorar, para poder tener mucha más eh, actividad y mucha más captación de gente, Bien. porque bueno, se nos complicaba. Entonces bueno, estamos desarrollando eso. Y después va a ser la gestión consensuada con todos los deportes en lo que queremos que el club crezca. ¿sí? Claro. Hoy sabemos que ediliciamente tenemos que crecer. Mm. Eso lleva plata, eso lleva tiempo y lleva un proceso. Bueno, eh, vamos a ver cuál es lo más conveniente, dónde nos conviene hacer una nueva obra. No, como se hacía hoy, que era unilateralmente por alguien, sin consultar a nadie. Mm. Entonces nosotros vamos a consultar con los deportes, Bien. cuál es lo mejor para, para nosotros. Para este, Con esto mejoramos esto, esto y esto. Con esto, esto solo. Bueno, lo, lo que está a favor, lo que está en contra, y a partir de ahí gestionar y tratar de lograr que se cree la obra. no. Eso, eso es fundamental. Mm. Y después apuntar hoy por hoy al deporte. Claro, exacto. Los deportes hoy en el club son una isla eh, que funcionan por su parte. La idea es unirnos y que baje una línea desde la comisión directiva para mejorar en todo, ¿sí? Mm. Hoy cada deporte se gestionaba, autogestionaba. Se autogestionaba, exacto. Se autogestionaba. Mm. No quiere decir que no se va a autogestionar, pero sí va a tener el apoyo desde esta comisión directiva para lograr objetivos en común. Entiendo, la, eh, o sea, las actividades se autogestionaban, como decís vos, o sea, participaban... Pero no con el apoyo de la comisión que estaba, digamos. Te voy a dar un ejemplo. O sea, eh, con las goteras que sí. en el gimnasio sí. que se están arreglando, se inundó el piso flotante y se abrió. El nuevo, el el nuevo. por la humedad, hubo que hacer una reparación, sí. y esa reparación se hizo cargo el básquet. En nuestra gestión pasa eso, el club va a participar y va a aportar en lo que pueda para ayudar a esa reparación con la ayuda claro. del básquet, con la ayuda del volei, con claro. la ayuda del deporte. No bien. solamente el deporte se va a hacer cargo, mm. sino. El club va a estar atrás de esa obra y acá el club dijo, háganla ustedes. ¿Cómo es el labor femenino en un club? <risa> la verdad que no tengo idea, pero tengo <risa> mi, o sea, no sé, pero tengo muchísimas ideas. Mm. Eh, el otro día, sin más lejos, eh, estábamos en la asamblea y hay muchas mujeres en un Bien. Bien. grande, Bien. muchas, que no me imaginé que eran tantas. <risa> Y bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Y, y a mí se me había ocurrido que lo iba, se está enterando, eh, hacer algo cultural. Podemos hacer ciclos culturales, podemos, qué sé yo, en un momento traer algún historiador, alguna cosa, y generar dinero para... Lo que haga falta al Exacto. club, claramente. Siempre aportando al club, a la parte cultural, a la gente grande, que somos muchos vitalicios. <risa> <que no creamos. risa> ¿Y qué deporte te gusta a vos? ¿O qué deporte desarrollabas cuando eras chica? Eh, no, no, lo no, mío era danza. Ah, no, bueno, podés por... traer danza al club. Eh... Sigamos con el, <risa> la cultura ¿no? Sigamos con la cultura que es re linda <risa> Es este, no, no, el deporte no mm, Pero sí voy a colaborar Obvio. claramente en todo Porque si no, no estaría Si no, dejo el lugar para otro que lo haga Y cuando te llegó la noticia, ¿cómo Casi la tomaste? <risa> <Casi me muero. risa> eh, fue tremendo porque me enteré por otro lado y Le dije, no, no, estoy en un grupo de WhatsApp Y después Pablo en el grupo pone el, la lista y y, y te viste ahí. Y, me... y además, como vicepresidenta. Sí, presidente. Favor, vicepresidente. Me... Eh, claro. Eh, nada, simplemente voy a acompañar y si mi actividad no sirve, prefiero irme. Pero generalmente estoy acostumbrada a trabajar en comisiones, estoy acostumbrada a brillar en las comisiones este, y que nada, al lograr. Que sea algo para Urlingan Urlingan necesita, tenemos muchos chicos en la calle y está bueno que puedan venir mm. al club, está mm. muy bueno. Y que se hagan los amigos del club. Esa es la parte que a mí más me gusta, que es la social. Sí, obvio. La, muy, como obvio. buena comerciante, imagínate que tiro siempre <risa> para lo social. Pero es la parte que me encantaría llenar a los chicos y que los chicos estén en el deporte en vez de en la calle. Es que es eso, un club de barrio es social. Claro. Si no tenés a los chicos en el club, ¿no? Bueno, esa es otra de las funciones que tenemos que mejorar. Somos mm. un club deportivo y social. Y mm. la pandemia estuvo totalmente cerrado. Claro. Y nosotros tenemos que buscar esa imagen para el barrio, para, para mucha gente que pueda tener el club como un lugar para algunas situaciones que, que podemos ayudar. Nosotros en la pandemia, eh, o las inundaciones, siempre desde los deportes sale el juntar eh, ropa, el juntar alimentos para poder ayudar al resto. Bueno, lo tenemos que ahora bajar. Siempre puede salir salió desde, desde un deporte. La idea es que ahora baje... Desde una comisión directiva y desde una línea de trabajo que vamos a tener entre todos los, los deportes y el club. Si ¿Sí? Todo lo que pase dentro del club tiene que estar informado y nosotros tenemos que dar la aprobación para eso. No quiere decir que no va a pasar. Vamos a tener eh, gente que opine distinto, mm. gente que quiera hacer otra cosa, la escucharemos y, y trabajaremos para lograr lo que se puede. A veces hay gente que va a estar de acuerdo y gente que no. Como claro, en todos lados obvio. uno toma decisiones y cuando las toma van a ser para qué, para lo mejor. Mm. Y después por ahí con el tiempo decir, bueno, no fue lo mejor y se equivocó, pero tuvo que tomar en ese momento la decisión, y va a ser un grupo colegiado el que tome la decisión, o sea mm. que entre todos vamos a buscar la idea, y si no estamos de acuerdo se va a apoyar a la que logre el consenso, y después la apoyaremos, es mm. como tiene que funcionar, claro. y como yo estoy acostumbrado a trabajar en, en equipo de trabajo, en esta comisión ya dividimos en cuatro o cinco grupos de trabajo que se van a encargar de cada cosa. Porque Bien, si no, delegar, ser no, no dele como hoy pasaba. Se llama delegar. Exactamente, mm. vamos a delegar, traeremos a la mesa cuando nos reunamos todos juntos lo que se, se gestó en ese grupo de trabajo, en esa comisión, y entre todos le de, terminaremos de dar forma. Pero ellos van a hacer lo que se van a encargar de cada... Por ejemplo, la parte administrativa, Alicia va a estar muy encargada con el secretario general, eh, Adrián, el vicepresidente, va a estar en la parte de obras, eh, y así cada uno eh, claro. Verónica que va a estar la parte de deporte con otro grupo de profes y de, de, de, de socios entonces bueno, la idea es que cada uno poder delegar y de última sabemos que la última palabra tiene la mesa chica que es el tesorero, sí, el obvio. secretario general y yo, que somos los que firmamos y bueno, hay cosas <ríe> que no están, diríamos no pero la idea es que todos trabajemos para que esto funcione ¿Cuántos años tiene el, tiene el club? Aproximadamente? Cumplió 101 el 2 de octubre uno, uno no de los clubes debería... centenarios de Urla el primero, no sé si de los, está después de club, creo que somos el segundo año del club centenario de Urla. Y es lo personal para vos y, y para vos, es decir, ¿qué significa? Es decir, que de repente eh, es decir, este, vos recibiste la sorpresa de que te propusieron para vicepresidenta y este, vos te encontrás ahora con esta, con esta responsabilidad, pero también está lo emocional, lo, emocional, lo lindo, es decir. Tengo que hacerme cargo de, de, de un club que es tradicional en Hurlingham y todos esos años. Dentro tuyo ahí, ¿cómo se sintió eso? Y yo creo que cuando mi papá me trajo y mi mamá a los seis años al club, nunca imaginé que hoy iba a estar de este lado. La verdad que no. Y yo siento que hoy le tengo que devolver al club de, toda esa infancia que me dio. Y claro. sí, esos veranos en la pileta, esos momentos en, en el básquet, los amigos que tengo de ahí. Claro. Fue mi segunda casa eh, durante toda mi infancia. Porque yo me la pasaba en el club, no teníamos el internet, la pelotería ir a tirar ah, al aro, ir a las 10 de la mañana a la pileta hasta las 8 de la noche. Eh, era quedarse y vivir esa vida. Bueno, todo eso que me dio, yo lo quiero volver a transmitir con gestión, y, y, y a los chicos transmitirle. Hoy, por suerte, vas el sábado y el domingo y encontrás chicos en el club. Hacía un tiempo atrás, el sábado y el domingo, no había actividad de deporte y no había nadie en el club. Entonces, bueno. Está bueno, che, una, escuchás una pelota picando, las chicas de vole que vienen a, a jugar, la, una chica patinando. O sea que encontrás, empezás a encontrar otra vez una vida que antes no había. Entonces, Mo, bueno. Movimiento. Movimiento, movimiento en no la vida. Entonces, el pibe terminó su práctica y se iba. Ahora se queda, mm. se quedan a jugar. El sábado después del partido se quedan a tirar o a comer, a comer unos patis y se quedan. Entonces, bueno, queremos que eso sería lo social. Claro, es lo que nos va a quedar. Es que claro. después decir, ¿te acordás cuando nos quedábamos los partidos? Comíamos, las anécdotas que van a quedar y si alguno, por suerte. Tiene después la suerte de llegar deportivamente, porque y salió del club, mucho mejor. Que es lo claro. que también buscamos, ¿no? Claro. Eh, la calidad de deportiva. Pero también la más parte es la social. Que es la que, claro. que son los, la, la, los valores que vamos a transmitir. Las personas de bien, que se van a querer dentro de un club, que el papá venga y se tenga que ir a hacer una cosa y deja al chico en el club. Y uh -huh. que esté tranquilo, que el chico se está divirtiendo, que está seguro y que está con sus amigos. Entonces, para mí, poder transmitir eso a los más chicos... Y poder conducirlo, la verdad que es una emoción muy grande. La verdad, la otra vez cuando escuchaba el himno del club, eh, por dentro me pasaban cosas que decir, o, o te pasaba toda una vida ahí adentro, ¿no? O claro. sea, yo tengo 50, o sea que hace 44 hace años 44 que estoy años. ahí en el club yendo y viniendo. Entonces, bueno, es, es lindo. Y una, vez que, y una vez que ustedes empiezan a desarrollar eso, eh, ¿les va a suceder lo que está sucediendo en Primero es un orgullo, claro. yo usé mucho de chica el club, es más, nosotros hacíamos volei cuando la pileta de abajo, ahí estaba la cancha, que íbamos así, era medio complicado jugar, pero no ahí das. entrenaba volei en los más chicos. Claro. O sea que siempre, más allá que iba por mi papá, siempre fui a, al club, después fui por mis hijos, y después la verdad que debo decir que me dio honor que me pusieran en ese lugar, porque... Te da cosita, sí, claro. te da, te da, sí, claro. y agradecida. Y creo que tengo la obligación, siempre tuve la, la obligación social porque estoy acostumbrada y viene de familia que siempre al pueblo hay que devolverle y darle. Uh -huh. Creo que ahora la tengo el doble, primero porque nada, me eligieron sin conocerme, entonces creo que tengo que esforzarme el doble y claramente lo voy a hacer. Pero por el otro lado quedé anonadada con el New Call, yo eso jugaba cuando era chica en el Mariano Moreno y cuando vi el grupo que era, eso me llamó terriblemente la atención la cantidad de mujeres sí. pero un montón creo que son más mujeres que hombres sí. jugando en el club y eso es brillante y no por el empoderamiento de la mujer, simplemente digo qué bueno que la mujer salió y dio un paso hacia el club eso no es tan fácil a veces de, nos, nosotros como medio local fuimos a hacerle nota al, al muchacho que, que enseña newcom y también nos pasó que veíamos mucha gente grande eh, haciendo ese deporte y todos bien viste todo espectacular no y todos los deportes crecieron no y mm. el, o, después de 30 años volvimos a tener básquet femenino mira volvimos a tener y compitiendo Mirá. O sea, venía trabajando. ¿En qué liga están jugando? En la, de la AMB, la Asociación de Metropolitana de Básquet Femenino. Bien. Eh, después de 30 años, donde el básquet femenino en Ullingham era muy bueno, uh -huh. en el momento desapareció, eh, el vóley logró su, su lugar y lo, lo, lo reemplazó. Y hoy tenemos los dos, el vóley femenino y el básquet femenino. Y están federados. ¿sí? Y están federados, y compitiendo. Las chicas de la sub-19 el domingo jugaron un playoff, o sea que volvió. Bien. A brillar otra vez el básquet femenino, que era una disciplina muy importante dentro de nuestro defensor. Entonces, estamos contentos. Y, y chicas de todas las de volei, El otro día, las la profes me decían: Estamos explotadas de chicas, tenemos que buscar un espacio. Bueno, ahí estamos cambiando los días <risas> para que tengan un día más mm. y puedan repartir los horarios. Bueno, o sea, que crece el club, está bien. Eh, tenemos que. Bueno, después de la pandemia, creo que a todos los clubes nos pasó un poco lo mismo. Los sí. chicos salieron nuevamente a hacer deporte porque los papás necesitaban que. Después de ese encierro, eh, hagan deporte. Y bueno, a nosotros nos logró que crezcamos en, en todos los deportes. Poner el piso flotante en el básquet para nosotros particularmente nos llevó a tener un 50% más por ciento de, de chicos. Claro, que pero vengan bueno, a... Pero creció el vóley, creció claro. el, el patín, creció el básquet femenino, el taekwondo. O sea que todos los deportes subieron en, en su cantidad. Bueno... Eh, no tan chicos son las, las de Newcomb, mm. que son eh, se practica de más de 50 son para chicos, arriba. No, por eso, no sé son, de chicos, de no de chicos. son chicos, no tan ch no chicos. Claro, pero, claro, claro, yo claro. ya estoy en edad para jugar a Newcomb, imagínate, así que, que no soy tan chico. Así que, pero bueno, el club, por suerte, vas ahora y hay gente, vas mm. a las 10 de la noche y gente, a las 11 hay gente y cerramos, y al otro día a las 8 contra gente porque vos estás algún chico practicando, la universidad que también viene a hacer talleres, o sea claro. que tiene movimiento todo el tiempo. Y eso que hay que entender, que el club hay que mostrarlo. Claro. exacto porque si vos tenés una casa linda exacto. y no la mostrar, nadie sabe. Entonces nosotros tenemos que, cuanto más gente venga y, y para afuera muestre lo que es el club y diga, che, esto está lindo, esto se practica bien, esto a nosotros no sirve, porque lo mejor propaganda siempre es el boca a boca. Hay, hay dos cosas que tiene, que tiene Urning, una que, que, que, que sea ya ha mostrado definitivamente es que hay una genética deportiva de calidad en Hurlingham, porque ya tenés gente destacada en muchísimas actividades. Eso es una responsabilidad para los clubes, porque vos sabés que te vienen un montón de gente, o sea, acá entre estos que están viniendo, puede haber una estrella en cualquier deporte. Eso por un lado, sí. para preguntarte. Y la segunda es el hecho de, me imagino ese club este, recibiéndote con una sonrisa en el eso sería importante. ¿no? Sí. Con empatía y este, con el que son bienvenidos y que ustedes los respaldan a los socios que están siendo ahí. ¿Qué opinas sobre esas dos cosas que te digo? Mira, la primera, eh, por suerte, tenemos este año, bueno, bueno, competimos por primera vez en la historia de un club de Burlingame en un torneo nacional. Bueno. Jugamos en el, torcer, el tercer eh, torneo a nivel nacional de básquet de, de, de, de, la, eh, de la Argentina. Haciendo una participación, jugando en el Estadio Municipal, saliendo campeón en el prefederal para acceder a, a ese torneo federal. O sea que fue la primera vez en la historia que un, e un equipo de cualquier deporte de Urlano jugó un torneo nacional. ¿Sí? Porque fuimos averiguando de, de otros deportes, fue la claro. primera vez. Así que para nosotros eso fue un logro uh -huh. totalmente importante. Bueno, a partir de eso tuvimos hoy chicos, hoy un chico que, que jugó, que salió del club, hoy está jugando la Liga Argentina. ¿Sí? Que es el segundo torneo nacional. Y a fin de año uno de nuestros chicos se va a jugar a Italia. Lo, lo vinieron a ver lo vinieron a ver para jugar a Italia. O sea que somos una vidriera. Gracias a eso tenemos también a Maxi Stanic, claro, jugador de Liga Nacional de toda su vida, de jugó uh -huh. en Europa en, en todos lados. Y, y, volvió. y salió del club y volvió a salir cambió con nosotros de, con sus 43 años. Y la verdad que es una figura para nosotros donde nos atrae mucho. Ponemos el nombre de él y atrás llega un montón de gente preguntando y estamos. sé que eso también a nosotros nos significó una vidriera importante claro. desde el nombre de él. Pero bueno, eh, eso también logró que otros chicos ahora vean que se puede llegar a jugar claro. un básquet profesional desde este lugar. Y bueno, con el vole pensamos que puede, se puede pasar lo mismo con el básquet femenino que está creciendo mucho a, a niveles de, de competencias. así que es bueno, y después sí, la idea es llegar al club y estar contento porque es el lugar que vos querés estar, donde vos te encontrás con tus amigos, más allá que tengamos que gestionar, es tu casa. Claro. Esa es mi casa, claro. yo llego a mi casa, cuando llego ahí, lo primero pum y voy al club, me tomo un café con uno, charlo con el otro, voy al gimnasio, es mi casa. Entonces, no puede estar cuando viste que vos querés salir de tu trabajo, ¿a dónde querés ir? A tu, que a tu casa. ¿Vos a tu casa? Bueno, yo voy a mi casa que es el club. No salir, bueno, estás en tu casa, salís y salís acá. Aparte el la parte del está lindo. Bueno, el bufé está precioso. El, bufeta sí. bufeta el bufeta también está sí. lindo. Sí. O sea que hay un cambio muy lindo. Creo que la la taberna de no atrás. También, eso les ¿Tan? funciona cuando está ahora la pileta de verano. La de verano. En la taberna de Don Julio. Ahí va. Don Julio fue un bufetero muy conocido de nuestro club y tiene en homenaje a él el nombre de, de, la, de la cantina, la cantina Don Julio y la verdad que que no viene hace mucho al club lo invito a que venga porque va a encontrarse con un defensor eh, que hace 15 años atrás eh, se, se iba espantado y hoy le dan ganas de estar y de, de poder eh, eh, compartir ¿A de qué hora está abierta, abierta las puertas? Del... De las 8 de la mañana hasta las 23 horas hay actividades en el club Puede venir al gimnasio, puede hacer pilates, puede hacer básquet, puede hacer patín, puede hacer taekwondo, puede hacer natación, puede hacer vóley, básquet femenino, es lo que, es que, que, que se te ocurra, eh, jigsu, karate. <risa> Tenemos un poco de todo, sí. Hay deportes que son más masivos, más fuertes, y después están otros que son más, más periféricos, pero que está también bien. funcionan muy bien. Está ¿sí? Así que ¿cómo, está ¿Cómo encontraron la, la pileta? Porque hay que decirlo que en Hurlingham hay dos piletas olímpicas, una la tiene el Club T6 y otra el Club Defensores, ¿no? ¿Cómo encontraron esa parte de la pileta y qué proyectos tienen? Mira, la pileta está bien, ¿sí? se, se hizo una reparación. Cuando, bueno, yo en la primera eh, comisión directiva, fui, que estuvo el periodo de Remondi, fui comisión directiva y ahí empezamos con todo el tema de arreglo de la pileta y se, se fue reparando de a poco, las calderas, los filtros, que era lo que estaba, que estaba todo bastante complicado. Hoy funciona todo bien. La pileta se recuperaron los vestuarios con la salida por el lugar que había que salir. Antes se, se entraba y salía por el mismo lugar. Sí, o sea que se ordenó bien la pileta. Hoy está linda la pileta, tiene el estilo finlandés, es semiolímpica, es la única que hay en Hurlingham porque la, la de T6 no sí, funciona. No funciona. O sea, la otra es la del estadio, la del, la del poli. polideportivo, que, que, que tienen las mismas dimensiones. Y nuestra idea es llenarla de chicos. Que los colegios puedan venir en el horario de, de las 8 a las 5 de la tarde, que es donde tiene clase, Bien. tratar de lograr que, que ese lugar sea llenado por chicos de colegios, que, que a su vez una vez que va de colegio, más me gusta la pileta que pueda venir también después de las claro. 5 de la tarde a seguir nadando y bueno, después de las 5 seguir armando los equipos de natación, iniciación todo el proceso que lleva a tener no puede ser que Urlinga no tenga un equipo de natación claro entonces nosotros, claro. otro de los fuertes teniendo una pileta como la que tenemos tenemos que tener, teníamos un equipo de natación y se fue, entonces la idea es recuperarlo que vuelva al club y seguir eh, Nos, potenciándolo no nosotros le hicimos nota a dos chicos que están en la selección argentina de natación y contaron los dos salieron que, que, que salieron del defensor de Urlina. Méndez. Méndez, y después hay otro chico más que ahora no me acuerdo, Santiago, no sé cuánto, pero, pero Empezaron bueno. Empezaron en el Defensores, Empezaron y, el Defensores. De y ahora están en la, la selección argentina de, sí, sí. de natación. Sí, sí. Ah. Y, para, y para ella, es decir, porque la experiencia, la experiencia comercial es, este, es fundamental, también, sí. dentro sí. de lo que es luego hacerse cargo de las cuestiones administrativas, es decir, porque hay un conocimiento tuyo previo el manejo, el debe, el haber, saber... Este, creo saber que no va. vamos a tener muchos problemas con el debe y el haber, estoy convencida de eso. Sí ah, creo ya. que tendríamos que ver por ahí o, o acomodar un poco, ver convenios y cosas que están que nosotros al momento ah, no lo hemos visto. Pero creo que vamos a andar muy bien, pero estoy, creo, no, estoy convencida que vamos a andar bien, uh -huh. que vamos a crecer un montón y bueno, y despacito vamos... Ir saliendo, sí, que todo, toda la ciudadanía de Burlingame nos ayude, que estaría bueno para un montón de cosas. Ya que estén presentes, que vengan, y aunque sea tomarse un cafecito, dar una vuelta, y que el boca a boca diga que el club realmente está increíble, eso nos ayudaría un montón. Mm. Y ni la confianza también de que nos dejen a sus chicos. La gente eso que, es que se quiera ir a asociar, ¿cómo tiene que hacer? Mirá, eh, la idea ahora, el, el, el canal de comunicación, tenemos Facebook, tenemos Instagram y pueden acercarse a la Secretaría del Club. Eh, la idea es eh, incorporar el WhatsApp como medio de comunicación, que hoy no lo tenemos. Que La idea es que la gente pueda acercarle un poco más eh, accesible la información. Poder, la información. Que pueda, a través del WhatsApp, eh, poder tener toda la información de horarios y todo como para que no tenga que acercarse o tener que llamar es que lo maneje. bueno el que lo maneje va a tener que estar ahí preparado para eso pero bueno, esa es una idea así que la Secretaría está abierta por la mañana y por la tarde como para poder acercarse sino al 465-0348 que es el teléfono del Club El Fijo que puede llamar ahí también Información, pero bueno, la idea es mejorar. Repetirlo el nombre, despacito, el, el número de teléfono al 4665-0348, que es el número del Club Defensores. Y qué lindo es escuchar el 4665, es un número tradicional de Urlingam, ¿no? Sí, sí. 4665. Eso, eso, eso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este ratito que vinieron, por presentarse ante la sociedad de, de Hurlingham a través de la Hora de Hurlingham, y les deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias a ustedes. No, yo quiero agradecerle a ustedes la Hora de Hurlingham, que siempre nos acompañan en todo, que siempre difundiendo las actividades, no solo nuestras, de todos los deportes y clubes de Hurlingham. Así que bueno, agradecidos, creo que vamos a estar mucho más en contacto y bueno, cuando tengamos nuestra asunción van a estar ahí presentes. Obvio. para para acompañarnos. Gracias a toda la audiencia. Dale. Esto Estuvimos acá con la gente de la Comisión Directiva del Defensor de Hurlingham. Esperemos que ande todo muy bien.